In the si este pose en automático Está en un De ese cuerpo soy fanático Me dejaste casi estático Tú que tiempo es el único clásico Es que se toca pensando En cómo lo hicimos yo es Ese vestido pegado a una taza Toda la cosa clara, que no se me aguanta ninguna pendejada. Que si soy cantante, no me desea la mala. Pero si es junto a ella, todos los temas se pegarán. El de mi rojo un boleto para el Titanic. Yo soy el ágil más fresco que Murakami. Dile a tu gato que toditos son iguales. Que dejo de cosas becas, ahora quiero originales. porque esos pundits que se ven cuando baila. Pegadito a la pared, yo de frente y tú de espalda. Son esos temas que te gusta, te con tu cara de angelitos y por dentro una sata, Me pide que la lleve y le dé castigo Una noche más Que lo que le gusta es que sea atrevido Y me pide más Si este pose en automático Está de ese cuerpo soy fanático Me dejaste casi estático Tu es mío, tiempo único clásico Es que se Lo nuestro es notorio Ella no le ni yo tampoco Un baño de puma, Lo nuestro es notorio